Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí ¿verdad? Cuatro décadas compartimos el sueño de una sociedad igualitaria y más justa, y vimos juntos cómo este se transformó en la masacre más cruenta que hayamos tenido que vivir como sociedades. Hoy bailamos por nuestros hermanos y hermanas argentinos en la conmemoración de los 40 años del golpe de estado en su país. Bailamos por quienes están ausentes por los desaparecidos, las desaparecidas, por quienes vieron, por quienes fueron privados de libertad, por quienes sufrieron el dolor de la tortura, por los más de 500 bebés robados. Detenidos, torturados, todo un país quedó herido. Tanto hogar fue destruido por la bota militar, que hoy venimos a bailar en honor de los caídos. No, me parece propicio porque trae a la memoria todo lo que se, se llevó a cabo en Argentina Tanto en Argentina como acá Fueron dos países que sufrieron mucho el tema de la dictadura Hubo muchos desaparecidos, gente que sufrió interminables cosas que no, que no las merecían Simplemente por, por protestar este, cuestiones políticas Pero más allá de eso me parece muy positivo que nos unamos todos eh, todo Latinoamérica para protestar una misma voz, ¿no? Y, y dejar en claro que esto no puede ocurrir nunca más. Simplemente eso. que Latinoamérica es un pueblo eh, que estuvo en dictadura, gracias ya sabemos a quién, en, estuvo bajo dictadura toda entera y bueno, tenemos que estar juntos y para que nunca más se repita esto porque es muy triste para la gente que esto no, no se lo merece, en lo que pasó en Argentina, en Chile y en toda Latinoamérica en sí, no se merece esto. Pero entienden, acá hay que hacer justicia por todas aquellas personas que lucharon por un mundo mejor. Y por eso nosotros como colectivo estamos aquí una vez más, mujeres y hombres, dispuestos amorosamente a reconstruir la memoria histórica. ¡Arriba, compañeros! ¡Compañeros detenidos y argentino! argentino. ¡Presente!